Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es En el Aire, el ciclo de noticias ambientales en video de claves21.com.ar. Hoy queremos hablarles sobre las especies exóticas invasoras. Se trata de animales, vegetales u otros organismos que son introducidos en un hábitat que no es el originario y su desarrollo genera graves problemas para la biodiversidad local, las actividades económicas o productivas o la salud humana. En ese sentido, en Argentina hay catalogadas 654 especies exóticas invasoras, entre las cuales podemos mencionar la rana toro, que está distribuida en todo el territorio nacional. Podemos hablar del castor americano, que está causando graves problemas en los bosques de Tierra del Fuego. Podemos mencionar el caracol gigante africano, ubicado en misiones y en corrientes. Y también podemos hablar del mejillón dorado que está causando graves problemas para el suministro de agua potable en la cuenca del río de la Plata, el río Paraná y el río Uruguay. Sobre el mejillón dorado queremos hablarles y para eso consultamos al doctor Gustavo Darrigrán de la Universidad Nacional de La Plata que esto nos dijo. Eh, llegó a través de agua de lastre de embarcación Y ocasiona desde ese entonces, más precisamente del año 1994 en adelante Un problema que se llama, que es un problema relativamente novedoso eh, y ambiental Que se llama macrofouling en el agua dulce Lo novedoso que sea en el agua dulce Nosotros estamos acostumbrados a que macrofouling, o sea ensuciamiento, taponamiento de tuberías y filtros se realice en agua de mar a través de mejillones, balanos, etc. En cambio, en agua dulce nunca sucedía eso, hasta que arriba, en el año 91, en por fin y un mejillón dorado el de Asia, y provoca ese tipo de cosas. Hace que. Esto eh, tiene dos meses nada más de invasión, es una rejilla, es un, para que no pasen peces a, dentro del sistema de refrigeración de una central hidroeléctrica. Pero fíjense como ya se empezaron a sentar los mejillones, mejillones juveniles, son chiquitos estos, llegan hasta 3 centímetros de este, tamaño, de longitud, 3, 4 centímetros y se ponen uno sobre otro y en densidades muy grandes, densidades que llegan en un ambiente natural hasta 150.000 individuos por metro cuadrado, agarrando todo el trato duro disponible, desde tronco, roca, piedra, vidrio, plástico, eh, acero inoxidable, lo que sea, aluminio, y eh, ocasiona el, el problema de tapar las tuberías y los filtros. ¿Tuberías y filtros de qué? centrales generadoras de energía, eh, de tomas para agua, tomas de agua para consumo humano o para este, refrigeración de industrias o para riego, ¿no? es decir, provoca un impacto económico muy grande para todas las instalaciones y afecta a la, a la sociedad en sí, ya sea al trabajador o al simple ciudadano que toma agua de las canillas. Actualmente el Ministerio de Ambiente de la Nación está desarrollando la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras a fin de afrontar estos desafíos. Esto es todo por hoy, les agradecemos y los esperamos en claves21.com.ar o los esperamos en Facebook y en Twitter como Claves21.